Hola gente, vamos rumbo a Tenancingo. Nos vamos a encontrar allá con nuestro amigo Omar Cruz y Santo Moret. Vamos a ir a hacer una exploración en una casa. Y vamos a ver qué encontramos en aquel lugar abandonado. Estás entrando a... Larquemo. Larquemo. Larquemo. El universo oculto de Oxlack, Investigador. Larguemo. Ya estamos en Tenancingo, estamos con Moret, que nos va a llevar a la locación. Nos encontramos en un parque, aquí nos quedamos de ver. Pero le quería preguntar por una escultura que está muy rara. Vamos a ver si, si sé algo sobre esta escultura. Pues sí, ahí está la escultura. Tiene un perro al lado. De las orejas que se las expandían, ¿no? Ándale, exactamente. O sea, tú eres de aquí de Tenancingo, ¿ya habías visto esta escultura? No la había visto, hermano. Está labrado sobre un tronco, este tronco al parecer pues... Se cayó, fue cortado y sobre ese alguien vino y empezó a esculpir pues esta Esta mujer, que incluso tiene ojos como, como pintados, como ¿no? pintados como... de color azul, es un collar, un collar y, la... y tiene ahí una inscripción. Pero como una V VHT, algo así. V-H-N, algo así. Sí, va. Sí, qué raro está esto. Está muy curioso, ¿no? Ya estamos en Tenancingo, estamos reuniéndonos porque. Vamos a ir a la locación, muy interesante. Bueno, mira, de aquí vamos a partir a una propiedad que tiene mucha historia porque cuenta la leyenda que en ese lugar también está enterrado un tesoro. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo conocen esa locación? Esa locación la conocen como el Hotel de la Bruja, hermano. Muy bien, estamos aquí en el centro de Tenancingo, en la Alameda, y vamos rumbo al Hotel de la Bruja. También nos vamos a encontrar con nuestro amigo Omar Cruz. se encuentra, Osla C Castro. Hola qué tal, buenas noches, vamos a conocer esta locación que está bastante aterradora y gracias por invitarme. No, pues para servirte hermano, que bueno que vienes. Mi amigo Omar Cruz. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y espero que lo disfruten porque la locación es una de las más terroríficas que eh, podrán ver en su vida. Y con nosotros también, eh, acompañando a Omar Cruz y a nosotros, nuestros amigos de Poltergeist. ¿Qué hola bueno, hermano? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, saludos. Mi nombre es Dani Sánchez, hermano. Nosotros somos Poltergeist. Pues bueno amigos, y no puede faltar, pues mi cuñado ya lo conocen. Pero claro, claro, aquí andamos y estamos listos. El famosísimo Perusi. <risa> Las construcciones antiguas precisamente son, es la planta baja y lo que podemos ver al rato allá del otro lado es un casino que hicieron estamos en las primeras habitaciones de esta construcción está bastante deteriorado es una construcción muy grande que no se concluyó aquí encontramos este el pacto que no sé para qué pudiera ser utilizado, si alguien sabe para qué, poneré ahí en los comentarios. Sinceramente es una estrella, o sea, es una estrella de es una figura geométrica, la cual el ser humano le ha dado otras adaptaciones, pero es la representación de una religión. Perfecto. Buenas noches. ¿Hay alguna entidad en este lugar que haya dejado algo pendiente o que sepa que no, que no puede comunicarse con otra persona, no sabe por qué no puede salir de estas paredes. Te invito, y si gustas tomarle mi energía, acércate. Nos gustaría saber si necesitas algo. Bien. ¿Te escucha ahí? Te escuchando claro? Es extraño que tampoco haya como que, eh, rastros de que personas ajenas al lugar entren. No sé si es porque le tenga mucho respeto al lugar, o porque esté en un lugar tan apartado que nadie viene por estos lados. No veo ninguna pared que esté pintada como en algunos no, otros lugares abandonados. Está completamente limpio. Y era una construcción con detalles bastante eh, interesantes, muy finos. Hay que estar atentos, Oslac, porque sí. cada que hemos venido, más en la planta de abajo, sí. hemos localizado este, artefactos que ocupan en la masa negra, como veladoras, este, cruces con, con cal, ¿no? Sí. E incluso también. Lleno de hierbas, no sé si alcance la luz, pero notamos hierbas por todos lados y también escuchamos un río que pasa cerca también lo impresionante es que estamos en el balcón estamos en el balcón y del lado derecho alcanzamos a ver el cristo que está allá arriba el cristo de Tenancingo esa figura gigantesca que se ve en el cerro aquí hay una sede de botellas. Eh, Decían que aquí había una fábrica de... Bueno, que maquilaban rocope. Entonces seguramente estas eran para, para eso. Encontramos una puerta. Que no sé qué puedo hacer. Eh. Bueno, aquí es una sensación bastante... ...tétrica, porque es un espacio bastante pequeño. Eh, aquí tenemos como una tela, como si alguien hubiera dormido en este espacio. Miren, ahí hay una, una botella, tenemos aquí costales y, y tela, pero es muy peligroso también, porque de este lado tenemos rastros de, de arañas, y podrían ser negras que son bastante venenosas no algunas incluso mortales, y podemos encontrar también en estos espacios pues arañas de cuatro que esas totalmente podrían ser peligrosas para el ser humano pueden matar a una persona así que estos lugares no solamente son peligrosos por lo que podemos encontrar de personas en estado de calle de fantasmas o algunas personas que hacen rituales, etcétera, sino también por las arañas. Dos tipos de arañas hay en México: la, la viuda negra, la araña de cuadro. Cualquiera de las dos podría matar a una persona. Aquí ya vemos una habitación que tenía algunos detalles. Bien, bien, bien. Es una.. Es una palomilla. Voy a a ver. Vamos a alcanzar a nuestros compañeros Ok, ok, vamos a empezar. Tengan cuidado con sus oídos, dale a pasón. En 3, 2, 1. fue estamos, eso estamos perros muy algo fue eso ¿no? lo escucharon? Sí, sí, muy fuerte a ver dale otro Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo está en este lugar alguien le incomoda nuestra presencia aquí Te ordenamos esta noche que tengas un contacto con nosotros y que nos digas qué haces en este lugar porque aquí no debes de estar manifiéstate manifiéstate manifiéstate aire, Sí. Ok, ¿y por qué habría que tener un? No, sé, sí, está curioso, ¿no? Porque mira, no hay otro sí, no. patrón igual. No es como si efectivamente hubieran puesto este pase para habitación, ¿Sí? habitación. Si ¿Sí escucharon eso? Sí, sí, sí. es que están listos, vamos a utilizar el spirit box ok spirit box en 5 algunas preguntas en este lugar quién eres dinos tu nombre un grito, un grito, un ¿Quién, grito. Un grito. Un grito. ¿Quién, no. ¿Quién eres? Dinos tu nombre. Queremos ayudarte. No venimos a molestarte. Claro. Entonces vamos a decir algo que lo repita y allí sabemos si estamos teniendo contacto. <risa> okay. el okay. okay. uh -huh. de ti se ve una plasmación. Se ve una cara. Sí. Pero, pero ¿no? obviamente es, es lo que es la ciudad sí. de la ventana. Sí. Pero hace ver como si fuera una, una cara y eso se le llama pues paredón, más bien. Paredón. Sí, es lo que iba a decir sí. hace rato. Pero... Dani. ¿Están diciendo nuestros nombres? ¿Alguien se llama Dani? Sí, okay. Dani. ¿Quién más está con nosotros? Oh, oh, oh my god. Oh my god, <ríe> qué, sí, ¿Qué ¡Qué nombre. nombre. Tony. No. ¿Quién más está con nosotros? ¿Puedes decirme qué tengo en mi mano derecha? <tose> fortaleza si sí. sí, es un símbolo de superioridad y sí, tenemos la estrella de David sí. ahí también te todas te las columnas ¿verdad? hablando hablando, adentro adentro ¿Qué? adentro ¿Qué? ¿Qué. adentro adentro adentro adentro adentro adentro adentro adentro escuchó? sí, escuchó. adentro No. Como adentro adentro Aquí adentro sucesiones. Sí, Oye, Es normal que me ponga tan chinito. No, mira, mira, graba esto. Mira, graba eso de la nada, estoy así, o sea, no, no tengo miedo, pero mira. O ¿Se ve esto? Sí, se puso la piel de, galli de gallina. De repente sentí mucho frío. Aquí hay una entidad. Pues, Aquí se escuchó el... Pasar, yo lo escuché, yo lo escuché. No hay energía, sí, no una... sí. sí. sí. Vamos a apagar luces. Y vamos a ver si podemos captar algunas psicofonías aquí uh, acá? Prendemos azul o... Vean, vean, vean esta, esta... esta colección Esa escena <risa> Aquí podríamos hacer el experimento Y ese preservativo Estas columnas Son cuatro columnas, ¿no? Son ocho columnas en total Allí está la mesa Este... Aquí puede ser que hayan sesionado hay algún tipo de ritual, hay unas células que trabajan con ritos sexuales, ¿me explico? ¿Me explico? Sí, Esta cama no la reforzaron para una sola relación. Esta cama está reforzada para que continuamente no, no, tenga sí. relaciones la gente aquí y no se, no se lastima. Tiene una parte? base metálica de, de, herrería, herrería, ¿eh? de, herrería. de herrería. De herrería. Sí, de herrería. Entonces, esto lo usan para hacer ritos eh, sexuales. Estamos en un lugar que son las ocho columnas, están marcadas. Me imagino que ellos traen algunos aditamentos aquí. O traían, a lo mejor ya tiene tiempo que no lo hacen, pero bueno, si se dan cuenta, para eso está... Aquí podríamos checar si hay rastros de sangre. Sí, claro. Ah, es sí, Ahí está la violeta. Ahí tenemos los apagados, apagados. ¿Qué podemos encontrar además de sangre? Sex, eh, fluidos corporales. Fluidos corporales, sudor también. Bastante ahí tenemos, ¿no? Sí, sí, ahí sí, tenemos. Ahí, aquí ahí. hay, aquí hay, mira, y hay mucho. Hay, repane, si, me, me repane, si se dan repane, cuenta, apague todas las luces. Uy, se es movió la cámara, güey. No, no, también, sí, no. No, Pegaron también, eh? Pegaron y se movió acá atrás, cuando apagaban las luces. Que algo allá tronó. ¿Pueden sus luces? Vamos a parar la luz otra vez. Otra vez. Vean la cantidad de... Ah. ¿Ve esto? ¿Ya vieron? esto, ¿no? Sangre, ¿no? Mira, es sangre. esto es sangre. Sí. Nada más que como está muy seca...